Bien, Nosotros ahora vamos a entrar con este bloque de noticias Miren, eh, ustedes recuerdan que llevamos una lucha Incluso, si se quiere, de una forma directa Con la cervecería nacional dominicana eh, Que tiene su punto de distribución En la ciudad de San Francisco de Macorís Pues eh, Medio Ambiente La Procuraduría General eh, de Medio Ambiente Encabezado por su titular, María Brito, quien es la fiscal adjunto, solicitó a Medio Ambiente, y aquí tenemos el reporte al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el estudio. Ahí está el informe, dice sobre la contaminación ambiental, tipo de contaminación, contaminación acústica, el lugar en la avenida Antonio F, eh, Guzmán Fernández, sector Mirabel San Francisco de Macorís, infractor, infractor, Cervecería Nacional Dominicana, Centro de Distribución Nordeste. Descripción del área, un área en cuestión localizada en una zona urbana, donde existen varios residentes con múltiples edificios multifamiliares. Además de ser una zona urbana, existe una empresa de depósito manufacturero en el Centro de Distribución de la Cervecería Nacional Dominicana. En varias ocasiones, Pobladores de este sector han presentado denuncia formal ante la Procuraduría para la Defensa de Medio en el Ambiente, me imagino, sobre que la empresa está laborando en horario nocturno y el ruido no permite que los residentes descansen con tranquilidad, tomando como referente el término de contaminación acústica, el cual expresa que es la presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones que implican molestia, riesgo o daño a las personas para el desarrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier naturaleza o bien que ejerzan efectos negativos para el medio ambiente. Para dar respuesta a esta denuncia, se visitó en dos ocasiones en horarios nocturnos en el área señalada donde está instalada la empresa, entiendes a la cervecería, se realizaron, se hizo eh, mediciones, el término no lo manejo, en dos días consecutivos en horario de 10 y 30 de la noche. Estas mediciones arrojaron que los decibeles, oigan lo importante del estudio, estas mediciones arrojaron que los decibeles del sonido provocado por la empresa, de la cervecería nacional dominicana, la circulación de vehículos dentro de la empresa y los movimientos del personal, los decibeles marcaron 57 y 59 decibeles. Estos datos obtenidos con un sonómetro digital de alta precisión a una distancia de 20 metros. Luego de evaluar los resultados obtenidos por las mediciones, concluimos que en los mismos están fuera del parámetro establecido en la legislación dominicana y que además las operaciones nocturnas de la empresa deben de ser reguladas. Así que ahí dice ver el plan de manejo y de adecuación ambiental con que cuenta el centro y ver si están realizando los informes de cumplimiento ambiental. Esto lo firma el licenciado Enrique Fabián, administrador de áreas protegidas. Así que le hacemos, seguimos con esta lucha. Sabemos que es una lucha fuerte porque estamos hablando de la cervecería nacional dominicana y que parece que medio ambiente, el ministro de medio ambiente está muy ocupado, que no le ha dado seguimiento personal a esta situación que estamos viviendo en la residencial en Sueño. Bueno, miren, eh, ahorita eh, Génesis, en el segmento de Toque Redes, hablaba sobre lo maltratado que ha sido este año y que este año ha sido un año escolar, refiriéndose a los estudiantes, donde se ha visto marcado por eh, problemas, principalmente por huelgas, eh, temas como también los... Eh, entre estudiantes y precisamente tenemos una imagen de un estudiante que se fue a la trompada con una, con una profesora. Vamos a ver, señor director. Miren, qué pena da ver esas imágenes, eh, se ha perdido totalmente el respeto a, a los profesores. Las escuelas se han convertido, en vez de, de un lugar donde los eh, niños reciban el pan de la enseñanza, lo que son, se han convertido en un lugar donde los niños van a, eh, eh, a botar el estrés, pero en chisme, hablando, hablando de de muchísimas cosas que no tienen que ver muchas veces ni con sus clases. Creo que eh, el Ministerio de Educación debe tomar carta en el asunto. La ADP, la ADP, que ahorita al principio del programa dijimos que iban a hablar sobre el tema, en vez de estar hablando de vacaciones, lo que tiene que comenzar a, a, a hacer talleres ahí a las escuelas, capacitar a sus profesores, porque miren lo que está pasando, ¿eh? Miren cómo ese estudiante le propina una bofetada, si va hablando, una galleta a esta profesora y se van a los puños. Esto no puede estar pasando en nuestras aulas. Esto no puede estar pasando con nuestros hijos. Entonces, la ADP, conjuntamente con el Ministerio de Educación, lo que deben de buscarle soluciones a estos problemas que están sucediendo. Y a propósito la ADP y, y del Ministerio de Educación, Vemos aquí a la incumbente Mariel Santos, que dio sus declaraciones y su posición sobre alterar el calendario. Los profesores quieren, bueno, a partir de hoy ya suspender las clases y el calendario de la, de la, del Ministerio de, de Educación es hasta el día 20 de diciembre y se reactiva el día 7 de enero. A eso la Asociación Dominicana de Profesores dice que quiere un mes completo del día 13 de diciembre al 13 de enero. Entonces yo creo que nadie está de acuerdo con eso. Vamos a escuchar qué dice María del Santo. Nosotros lamentamos lo que está sucediendo. Siempre hemos eh, dicho que la docencia es un derecho constitucional porque es un derecho a la educación que tienen nuestros estudiantes. Y la docencia cuando es suspendida, lamentablemente la cera una parte de la sociedad que no se recupera nunca con relación a los daños que se puedan producir a nivel educativo. Nosotros respetamos el derecho a la lucha que tienen, pero el derecho a la lucha no da una oportunidad para que se le puedan violentar los derechos a nuestros estudiantes. Hacemos un llamado a la reflexión, rechazamos contundentemente como dirección regional que se sigan produciendo estos estos paros de docencia porque se van sumando en un calen, en la, en cumplimiento del incumplimiento calendario escolar y conlleva esto a una sumatoria de bastantes días incalculables y que lo peor es que la población tiene que saber los maestros no Antonio Peña Mirabal, quien es el ministro de educación, también le soltó a los colegios privados a que se enmarquen en lo que es el calendario escolar, que ya está pautado señores eso no es un invento, ya eso se habló y todo eso, así que bueno, ya lo saben.